Buenas tardes chicos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo ven la feria? Muy bien, muy entretenido. Sí, ¿Qué? sí. ¿Tenemos un stand aquí? Sí, tenemos en el sector número 6, en el C, eh, tenemos un stand y estamos ahí haciendo los diferentes talleres con personas. O sea bueno. que están realizando talleres, pero a la vez tengo entendido que esto es una experiencia única, es decir, es el primer curso que se da en Gran Canaria de.. de, de... Bueno, explíquenmelo ustedes. <risa> Bien, sí, pues eh, afortunadamente a través de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas se está realizando el primer curso de técnicos y expertos en terapia asistida, en intervenciones asistidas con perros. Y ellos son parte de los 30 alumnos con 30 perros que actualmente se están formando por primera vez y gracias al Ayuntamiento de Las Palmas. Qué interesante. ¿Y en qué consiste esto de un curso de terapia asistida? Pues para empezar, el que vale es el perro. O sea, eh, los perros son seleccionados, deben de cumplir ciertas características para ver si sirven o no como perros de terapia. Y ahora, por otro lado, forman a los técnicos para, para realizar las intervenciones adecuadamente y, y nada, y aquí estamos, realizando y, práctica. ¿Y los perros tienen que tener alguna característica? ¿Tú nos puedes decir alguna que deben tener? Hombre, principalmente el perro tiene que mantener una actitud calmada, entonces no, no se trata que el perro haga malabares ni muchas cosas así, sino principalmente que esté calmado, esté bien con otros perros y con personas, eh, pueda eh, estar tranquilo con abrazos y diferentes colectivos, y después sí es verdad que podemos hacer diferentes actividades, eh, y si sí podemos pedir algún tipo de habilidad al perro para que sea un poquito más interactivo con las personas y entretenido. Claro, que no se trata de que el perro haga un show. No, no, no, no es no, un perro de circo. No, es un perro de circo. No, no, no. Es un perro para acompañar a personas es un perro para ayudar, para complementar otro tipo de terapias, son terapias complementarias y en cualquier caso para la mejora de la calidad de vida de cualquier usuario. ¿Qué tal está haciendo este curso? ¿Les ha gustado? ¿Les gusta? Sí, sí, muy bien, muy bien. Encantado, ya estoy haciendo prácticas y me encanta. Sí, un... ¿Y la gente cómo lo recibe con los usuarios, los beneficiarios con los que han trabajado? Pues la verdad que estupendo, se nota un cambio en las personas, están mucho más tranquilas, eh, ...más relajada intentan interactuar entre ellos... ...se nota muy, muy calmado y muy bien. Mira, ¿Y en qué centro es? ¿Dónde, ¿Dónde se imparte? Lo estamos impartiendo en el Centro de Emprendedores del Sevadal ...toda la parte teórica y la parte práctica se impartió... ...en Triana 60 Business Center, en un aulario ...y bueno y ahora empiezan las prácticas en ICOT eh, Hospital del Pino... ...empiezan en Actrade que es autismo, síndrome de Down... ...Prisión Salto del Negro y creo que se me despista... De ...También con el programa el Abierto de... ...Fundación Ideo, Fundación Ideo y creo que no se me despista nadie más. Bueno, una gran labor chicos, les animo a continuar... ...esperemos que siga este curso en una segunda edición... ...y que se prolongue en el tiempo, a nivel personal me encanta... ...les animo, adelante. Muchas gracias.